Miguel Abreu Gutiérrez, detenido por miembros de la Policía Nacional, acusado de robo, denuncia quien lo acusa del delito, lo secuestró y golpeó, y que miembros de las autoridades policiales se hicieron lo de la vista gorda. Yo de robo de motor, hermano, no sé, a mí se me está acusando de que, que yo le tiro un tiro a la gente. ¿Está Mirá, yo estoy a, a, a disposición de la policía para que primeramente se me haga la tiro de la parafina, porque yo nunca he tirado con un arma de fuego. También quiero que el querellante busque a la persona con hace por se a Pimentel y con una pistola me dio golpe antes de llegar la bomba de Rapelito. Y aquí en este destacamento son tan injustos que okay. viendo que llegué a golpeado, maltratado por un simple, policía, ¿Sí? no me fueron a llevar ni siquiera al médico. Yo un día no tengo médico. Mira, tipa. pasa oh, me partió por Dios. ahí que no me partió la policía, pero me partió el querellante que me está querellando y me llevó. Pero él te acusa me... dice que te vio. Bueno, una cosa es que el día que me vio que yo en mi casa me acuerdo a las 8 de la noche, se lo a preguntar a mi abuela y a los vecinos de mi casa, a che, a esa gente que siempre me ven cuando llego temprano a mi casa. En Cámara José Tifá para NTN, Joanny Cordero.